Buenos días Dos, dos por dos. Cuatro. seis, dos por educación. Sin educación. Sin educación. Sin educación. Sin educación. Sin ¿Usted por qué no se aprendió las tablas de multiplicar? Ponga la mano al frente, por favor. aquí, Minutos, nada, de, dame un minuto de vino con Naty, paso. Este juego este. está muy interesante para ponerlo en el blog sí. y lo podemos utilizar como medio de trabajo. Muy bien, súper fácil. Está muy chévere. Pues profe. Se entiende. Súper bien. Sí, lo estoy haciendo. Para que bien, lo, estoy haciendo. lo que trabó la compañerita, podemos trabajar con este juego y reforzar. Vamos a la tarea de realizar el trabajo que tienen en este momento sobre matemáticas. Espero que cada uno se colabore. Que cada uno ayude con las dificultades del otro y miramos al final los soportes que podamos dar. Diego, vamos a explicar lo que necesitamos. Las cosas de moda.